Kiss sex my castle Soy Cristina Maldonado Soy coach en relaciones de pareja y sexualidad tántrica ¿Tantra es lo mismo que Kama Sutra? Es bien interesante que la mayoría de las personas cuando escuchan Tantra tienen la idea o lo relacionan inmediatamente con las posiciones del Kama Sutra y no es así el Tantra de hecho sí incluye estas, o tiene dentro de sus conocimientos impartidos tomando en cuenta las posiciones de Kama Sutra, pero el Tantra es algo mucho más profundo. Es un proceso en el que uno llega a encontrar una honestidad consigo mismo, una brutal honestidad. Y si uno llega a ser honesto con uno mismo, los conflictos en relación a otras personas, a uno mismo, ya no se genera. El beneficio del Tantra es que te permite desarrollar una presencia para ti mismo y para el otro. El Tantra se, se basa en el movimiento, en la respiración y en el sonido. Son cosas que no tenemos mucho en cuenta durante la sexualidad o el acto sexual al que hemos tenido acceso. Porque hemos tenido acceso a una información que es bastante mecánica, no natural, y que no nos permite ver la esencia. Me invito a todos, si es que sienten que esto resuena con ustedes, a que vengan a uno de los talleres, a descubrirse, a conectarse para poder conectarse de una manera distinta con nosotros. Les invito a los talleres que se van a dar aquí en el Ecuador el 27 de diciembre para una charla gratuita introductoria y también para el taller del 29 y el 30 de diciembre del Amante Sagrado. Además están completamente y amorosamente invitados para el retiro que se va a dar en marzo en Cusco, Perú.